Antes de iniciar con nuestras noticias hoy, no se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna sola noticia de nosotros y compartir este canal con sus amigos, con sus familiares, ya sea por redes sociales o también que lo comenten, que lo difundan. Ahora sí, arranquemos. Entre las alianzas criminales más conocidas, el cartel de los soles es uno de los más temidos del mundo. Al igual que el gobierno americano, el presidente de Colombia acusó al gobierno dictatorial de Nicolás de traficar alucinógenos en alianza con organizaciones criminales iraníes, turcas y carteles mexicanos. En estos momentos puede ser más poderoso que Pablo Escobar, más buscados que el Chapo Guzmán. Hoy el cartel de los soles vinculado a la represión de Nicolás es uno de los más temidos del mundo por su capacidad para traficar estupefacientes con impunidad. Fueron las palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, desde el Palacio de Nariño. Sin titubeos, el mandatario afirmó que el tráfico de estupefacientes es la base de esta organización que sostiene relaciones con grupos criminales iraníes, turcos y el Ejército de Liberación Nacional, la nueva marca Italia y en México con la familia, el cartel de Sinaloa y los Zetas. Sostiene que esta afirmación debe multiplicarse a todos los escenarios y hay que resaltar el tema. Además es la causa de la crisis humanitaria, la falta de institucionalidad y de prensa libre en Venezuela. El mandatario asegura que no podemos ser ingenuos, hay que entender que lo que hay en Venezuela es una nartadura que propicia estos fenómenos y es precisamente esa dictadura la que ha destruido la separación de los poderes, la prensa libre, el aparato productivo y lo que, hay, o lo que se ha ido desencadenando es esta gran crisis humanitaria. Es por eso que en estos escenarios internacionales multilaterales y bilaterales tenemos que llevar este tema. Así lo afirmó Duque se une a la denuncia de Estados Unidos que bajo el mandato de Donald Trump acusó formalmente a varios miembros del gobierno dictatorial de Nicolás como parte de una red una terrorista que junto al cartel de los soles y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, que se encarga de enviar a los estupefacientes a territorio estadounidense desde hace dos décadas. Suena fuerte, pero mientras Venezuela se consume por la crisis del contagio de la pandemia, la organización se fortalece. Así lo evidencia la voz de América. Según el medio estadounidense, el cartel de los soles amplía sus ganancias en medio de la emergencia sanitaria con el incremento de la producción de cocaína a 300 toneladas métricas. Desde marzo, el decreto de estado de emergencia en Colombia se unió con el despliegue de 87.000 uniformados de las Fuerzas Armadas y efectivos de la Policía Nacional para así poder garantizar el orden y la seguridad durante la cuarentena. Fue pues así como ellos aprovecharon y se favorecieron con los negocios del cartel de los soles a Punta Bob. ¿Pero cómo funciona el negocio? A través de los estados fronterizos con Colombia, es decir, Apure, Zule y Táchira, se compran los cargamentos alucinógenos o perico, como se les suele llamar en la calle, donde hay los integrantes del cartel de los soles junto a las rutas de distribución aérea que se cubren hacia la República Dominicana y Honduras, o por tierra hacia Surinam y de ahí hacia África y Europa. Instinct Cream en su artículo titulado señala que los narcos colombianos dirigen el negocio de los estupefacientes y pagan a la guardia venezolana encargada de cuidar la frontera para permitir el paso de la mercancía. Hay indicios de que en Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el cartel de los soles para facilitar la entrada y salida de alucinógenos ilegales. Las Fuerzas Armadas, al igual que el Ejército de Liberación Nacional, comenzó a trabajar por una ideología para luego convertirse en un cartel de tráfico de superfacientes al lado del cartel de los soles, con la diferencia de que no lo manejan líderes guerrilleros sino la cúpula de un gobierno y un ejército corrupto que impera en Venezuela. El país caribeño es ahora un paraíso para los traficantes por el apoyo y la cooperación del gobierno dictatorial, asegura el jefe de comando sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fryer. Los archivos encontrados en los computadores del fallecido Raúl Reyes, portavoz y asesor del Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, condujeron a Estados Unidos a apuntar que varios funcionarios tenían relación con los negocios de tráfico de estupefacientes. Entre estos hubo el Pollo Carvajar, Ramón Rodríguez, exministro del Interior, Diosdado Cabello y Néstor Rebelo los negocios se ejecutan a través del cobro de porcentajes o transporte de alucinógenos para el tráfico internacional y abastecimiento al tráfico nacional, contrabando de gasolina, minería irregular, explotación de madera, reventa de productos regulados, tráfico de equipos, armamentos y municiones en el sistema carcelario. De ahí que eso representa, según analiza Boa, una amenaza para la seguridad del hemisferio occidental que desde Washington están dispuestos a impedir mediante trabajo y las operaciones conjuntas con 22 naciones. Aunque cabe resaltar que esto no es una labor de países internacionales, como Latinoamérica tenemos que reaccionar frente a esta problemática y no seguir pasando ante los demás como pues unos países corruptos y llenos de narcotráfico. En segunda noticia, más de un millón de barriles de combustible iraní confiscado el año pasado que iba a Venezuela fue vendido por parte de Estados Unidos. Estimada en decenas de billones de dólares, fue destinado a un fondo para víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado. Fue así como más de un millón de barriles de combustible iraní incautado el año pasado vendió a Estados Unidos, informó un funcionario del Departamento de Justicia, mientras otro barco con crudo iraní interceptado navega hacia un puerto del país norteamericano. Como lo hemos venido informando, estas incautaciones forman parte de las sanciones económicas impuestas a Teherán a causa de su programa nuclear y de la designación por parte de Estados Unidos de una serie de grupos iraníes como terroristas. El gobierno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó procedimientos de confiscación civil para incautar 1.2 millones de barriles de gasolina que, según dijo, estaban siendo enviados por los iraníes hacia Venezuela a bordo de de cuatro buques cisterna la mayor incautación de combustible iraní por parte de Washington hacia la fecha fueron transferidos a otros buques y enviados a Estados Unidos donde se pretendía vender el combustible y distribuir las ganancias a un fondo para las víctimas estadounidenses del terrorismo patrocinado por el estado por eso a partir de ahí el petróleo ha sido incautado y una venta interlocutoria ha preservado el valor en efectivo del petróleo, que ahora está en manos de servicio de aguaciles de Estados Unidos. Hasta el momento desconocemos el valor de la gasolina, pero es probable que tenga un valor de decenas de millones de dólares según los precios de referencia de la misma Europa. Estados Unidos presentó una demanda la semana pasada para incautar otro cargamento. Este es el del petróleo crudo que, según dice, procedía de los iraníes y uno de los iraquíes, como figuraba en la documentación del embarque, contraviniendo la normativa estadounidense sobre el terrorismo. El pasado mes de diciembre, el gobierno dictatorial desafió las sanciones estadounidenses y desplegó su mayor flota petrolera a la costa venezolana. Ya en el segundo semestre del año pasado Venezuela volvió a enfrentar una crisis de escasez de combustible, acrecentando su dependencia con Teherán. Algo que se ha descubierto en los últimos días es que los iraníes utilizan camuflaje para evitar ser detectado por Estados Unidos, el cual busca bloquear envíos a Venezuela como parte de una campaña para obligar a que Nicolás deje el juego. Samir Medani, cofundador de la empresa Tankertrackers.com, dijo que es posible que tres barcos puedan hacer todo el viaje a Venezuela con sus transpondedores apagados. La verdad no me sorprendería en este momento, dado que los iraníes experimentan cada semana con nuevas tácticas evasivas. Y así lo afirmó. Es bien sabido que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo desafortunadamente es incapaz de refinar suficiente crudo para satisfacer sus necesidades domésticas. La semana pasada se confirmaron la llegada de los buques iraníes Faxon y Fortune que descargaron 400.000 barriles de combustible. Pasando a tercera noticia, arresto domiciliario a dos exgerentes de PDVSA condenados por filtrar información sensible. El pasado miércoles las autoridades venezolanas otorgaron una medida cautelar de arresto domiciliario a los exgerentes de la estatal petrolera PDVSA, condenada a cinco años de cárcel por filtrar información sensible que ayudó a Estados Unidos a imponer sanciones a la empresa. El Comité por la Libertad de Argenis Torrealba y Alfredo Chirino se complace en informales que el día 10 de febrero de 2021 le fue otorgada una medida cautelar menos gravosa. Los excedentes fueron detenidos el 28 de febrero de 2020 en el marco de un plan gubernamental para reflotar las operaciones de PDVSA. En un comunicado dijeron que los exdirectivos fueron detenidos por presuntamente espiar para Estados Unidos y entregar a ese país información estratégica, sensible y de carácter confidencial de la empresa las acusaciones el pasado 5 de febrero por parte de la fiscalía venezolana comprobaron en un juicio que supuestamente tuvo 7 audiencias orales y públicas aunque nunca se informó de fecha y lugar en las que se presentaron 21 pruebas de testigos y expertos y así hemos finalizado hoy con nuestras noticias no se les olvide compartir este canal con todos sus amigos, con todos sus familiares también, tampoco se les olvide escribirnos, siempre estamos muy atentos leyéndolos y también escuchándolos hasta una próxima. Chao, chao.